Estamos implementando memoria dinámica para dejar de tener un array de alumnos y pasar a tener un array de punteros alumnos. Y los alumnos que vayamos necesitando los vamos a ir creando y destruyendo en la medida que demos de alta a un alumno o demos de baja a un alumno. vemos que yo ya creé la entidad alumno para, para ya poder definir el array, entonces, alumno, yo voy a definir un array, punteros, ¿Sí? Así de largo el nombre para que no queden dudas. ¿De cuánto? Bueno, cantidad de alumnos. Todavía esto es estático y va a ser estático durante toda la clase de hoy. ¿sí? Vamos a hacer un define: Lo que sea, 100. Tenemos 100 punteros alumnos. Para que esto deje de ser una array de alumnos y si pase a ser una array de punteros alumnos. Tengo que poner ahí el asterisco, ¿sí? Ahí lo que estoy declarando es un array de 100 punteros a alumno. ¿Está claro eso? O sea, no estamos de, dejamos de declarar un array de alumnos y pasamos a declarar un array de 100 punteros a alumno. Entonces, ahora vamos a empezar a pensar de nuevo en, la, en las funciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Las vamos a poner dentro de alumno, ¿por qué? Y bueno, porque este array todavía es de punteros alumno, entonces como no lo estamos pensando de manera genérica, vamos a terminar poniendo las funciones ahí. Pero sabemos que necesitamos de alguna manera inicializar este array, para que después poder construir la función que nos busca uno libre, como, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no lo tenemos inicia inicializado, ¿cómo determinamos dónde hay uno libre? Entonces, ahora nos vamos a fabricar la función que trabajaría, o sea, que haría cosas con este array. La vamos a poner dentro de alumno, así que van a ser alumno-bajo init array. ¿Bien? ¿Quién me dice qué le tengo que pasar a una función que es capaz de inicializar un array? En primer lugar, la array de punteros alumno. Perfecto. ¿Y qué más? Y la cantidad. Bien, y la cantidad. O sea que estos dos datos, uy, estos dos datos, tal cual siempre, se los tengo que pasar para que lo inicialice. ¿Y qué me va a devolver? Bueno, me va a devolver un 0 si está todo bien. Y un menos uno si está todo mal. O sea que si yo estoy acá dentro de este if puedo hacer un printf como una acto ahí para saber que el init, ok. init, ok. Hasta ahí estoy perfecto, ¿sí? Ah, ese, ese es el formato que me gustaría que tenga la función que inicializa eh, el array de alumnos. Entonces ahora vamos a pensar esta función, vamos a codearla. Bien. Estas son las que tienen que ver con alumnos, después las pensamos, estas son las que van a tener que ver con array. Entonces, esta va a devolver un int, ¿sí? Va a recibir el array que va a ser un alumno array de punteros y va a recibir un límite, ¿sí? que es hasta dónde puede recorrer ese raíz. Lo mismo que siempre, podemos empezar con, declaramos un int-retorno al cual le asignamos el valor de error y lo último que hacemos en la función, retornamos ahí el retorno. Y acá lo primero que vamos a preguntar es que si los parámetros que nos pasaron están bien. ¿Qué nos pasaron? Un puntero, una, o sea, recibimos un... Un puntero a un array, entonces, vamos a verificar acá. Opa. Bueno, array punteros tiene que ser distinto de null, y aparte, el límite tiene que ser razonable. Para que el límite sea razonable, lo que voy a preguntar es que sea mayor que cero. Si estoy en esa condición, ya sé que al retorno... Le puedo cargar un cero. Y acá lo que tengo que hacer es recorrer el array, y en cada posición de hacer que el array de punteros a alumno termine apuntando a null. ¿sí? Esa va a ser la manera de darnos cuenta que esa posición está vacía. ¿sí? A diferencia de lo que hacíamos antes con el isempty, Ahora, como acá adentro no hay un elemento Sino lo que hay en cada posición del array Es la dirección de memoria de un alumno Bueno, vamos a aprovecharnos del null Para determinar que esa posición está vacía Entonces voy a necesitar recorrer con un for Así que voy a hacer un for Donde el índice arranque en cero Mientras que el índice sea menor al límite Incremento en cada pasada. Ahí estoy dentro del for, y ahora lo que voy a hacer es, en cada posición de este array, le voy a cargar un null. Bien, entonces, acá hicimos una función que inicializa un array de punteros de punteros a alumno, y en cada posición del array le pone un null. ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, es chiquitito el cambio con respecto a lo que hacemos antes, porque ¿dónde está lo, lo sustancial de ese cambio? En que, bueno, ahora es un array de punteros. Entonces, vamos a aprovechar que existe un eh, puntero que no, no se utiliza, que es el null, o sea, apunta a null, es el número 0 que les decía Ernesto la semana pasada, entonces vamos a aprovechar ese para determinar que esa posición está vacía, no está asignada a nadie. Y vamos a, en el momento que demos un alta, reemplazaremos a ese null por la dirección de memoria de, de ese alumno que acabamos de crear, crear con el malo, y si a ese alumno lo queremos eliminar, bueno, en la posición... Eh, volveremos a cargar un null Haremos el free de la dirección Y después volvemos a cargar un null eh, en, esa, en, el, no sé, en el índice en el que, en el que estábamos trabajando ¿sí? O sea, nos dicen Eliminá al alumno del índice 4 Bueno, nos vamos a parar arriba del índice 4 Vamos a leer la dirección que hay Vamos a hacerle un free a esa dirección Y después vamos a poner en, la en el índice 4 Vamos a meter de nuevo un null Entonces la próxima vez que se busque uno libre El índice 4 va a estar eh, disponible para ser utilizado ¿sí? Se va a poder poner a otro alumno Ahí, la dirección de memoria de otro alumno ¿Esto se entiende? ¿Alguna pregunta o vamos bien hasta acá? Eh, como definiste el primer parámetro Ahí en la función Sí eh, ¿No deberías eh, Pasarle el O sea, otro puntero O poner array punteros Entre corchetes Escrito de esta manera está mal, pero porque me lo comí yo, lo pasé como una raíz de alumno, ¿está bien? Ahora, lo tengo que pasar como una raíz de punteros alumno. Esto es una manera, ¿sí? que si lo veníamos haciendo así, está perfecto, funciona bárbaro. Lo anterior era un error directamente, no es que quise hacer una cosa o si se podía hacer, estaba mal, me equivoqué. Ah, bien, ok. Ok, o sea, lo anterior, era la costumbre, o sea, lo, lo pasé como un array, eh, como si fuese un array de alumnos, pero nada, es un array de punteros, alumnos. ¿Bien? Sí, sí, todo bien. Ok, bien, perfecto. Bueno, ya nos íbamos a dar cuenta igual, nos iba a explotar. Pero, bien, ahí, ahí estamos bien, entonces, estamos recibiendo un array... Que cada elemento de este array es un puntero a un alumno. sí? Recibimos un array que cada elemento del array es un puntero a un alumno. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. A diferencia de lo que hacíamos antes, que lo que recibíamos era un array de alumnos. Esto era lo que nosotros estábamos acostumbrados hasta este momento, a recibir un array de alumnos. Bueno, ahora no. Ahora, cada posición, cada elemento del array apunta a un alumno. Esa es, la esa es la diferencia. Entonces, nosotros acá estamos inicializando el array. Me copio de nuevo la firma para no ser macanas. Bien. Vamos a borrarlo. Bueno, init.ok, okay, por ahora no nos dice demasiado. Entonces necesitaríamos desarrollar una función que recorra el array de punteros alumno y nos, el primero que nos encuentra que es null, nos lo devuelva. ¿sí? Y en tal caso, si recorrió todo el array y no encontró ninguno, bueno, nos devolverá algún tipo de error como para que nos demos cuenta que no tenemos más... Más lugar. Vamos a pensar un poquito entonces en esa función, que es la que vamos a necesitar como para poder dar, ir, ir agregando elementos. ¿sí? Entonces, vamos, vamos para acá. Es muy parecida a esta, porque en vez de inicializar, vamos a ponerle, no sé, buscar libre en el array. Recibo la raíz de punteros, recibo el límite, hago el mismo cuento, verifico si está todo bien, pero todavía acá no voy a devolver un cero. ¿Por qué? Porque acá verifiqué los parámetros. Entonces, si, si verifiqué bien los parámetros, todavía puede ser que yo no encuentre ¿sí? uno libre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si... Yo lo que voy a hacer es aprovechar el valor de retorno para indicar en qué posición encontré el elemento libre. Entonces, a retorno lo voy a, le voy a dar ese uso. No le voy a empezar cargando un cero. No le voy a cargar nada, la voy a dejar con el menos uno. Y voy a empezar a buscar a ver si hay un elemento libre. Voy a recorrer todas las posiciones del array para tratar de encontrar un elemento libre. ¿Cómo lo voy a determinar si esa posición en la que estoy ahora parado está o no está libre? Bueno, preguntando si el array en esa posición es igual igual a null. Si en esa posición en la que estoy parado es igual igual a null, ahí acabo de encontrar uno libre, por lo cual en ese momento al valor de retorno le voy a asignar i, que es el índice del elemento que acabo de encontrar que está libre. Y en ese momento deja de tener sentido que yo siga iterando. ¿Sí? O sea, ya no tiene más sentido que siga iterando, ya puedo hacer un break. ¿Por qué? Porque si en la primera posición encuentro uno libre, ya está, cargo el 0 acá y hago un break. Si lo encuentro en la décimo cuarta, bueno, cargo acá un 14 y hago un break. No tiene sentido que yo siga iterando. Ya encontré el lugar libre. Y encima, lo que me queda como beneficio es que si esto sigue iterando y no encuentra ninguno libre, bueno, va a terminar cargado con el menos 1. Entonces, en tal caso, si yo desde afuera cuando buscar libre me dice menos 1, yo lo que tendría que hacer es no hacer nada, no tratar de asignar algo ahí. Me quedé sin lugar. Si quieren hacerla un poquito más fina la función, podrían devolver menos 1 en, en el caso de no poder verificar esto. Y acá, si quieren, a retorno, re, retorno le podrían meter un menos 2. Entonces, si, re, si la verificación de los parámetros fue correcta y no encontró un lugar libre, retorno les va a venir cargado con el error 2. En cambio, si tuvieron un error de parámetro, les va a venir cargado con el valor 1. ¿sí? Este, este tipo de cosas se suelen hacer como para que quien llama a la función sepa si tuvo un error en los parámetros o si tuvo un error producto de que no se encontró un lugar libre. ¿sí? O sea... Si nuestra función devuelve un menos 2 Quiere decir que los parámetros estaban bien Pero que no encontró un lugar libre ¿Sí? Así que buscar libre es eso Es como, como el, Hace casi lo mismo que el inicializar O sea, el inicializar en cada posición Le pone uno un null Y el buscar libre trata de encontrar En qué posición aparece ese null ¿Sí? Bueno Seguimos avanzando. Entonces, tenemos el inicializar el array. Tenemos el buscar un lugar libre en, en el array. ¿sí? O sea, nosotros hacemos el primer paso que es inicializarlo y a partir de ahí, si queremos ir incorporando elementos, podemos hacerlo con este buscar libre. Vamos a hacernos una función más a nivel de array, ¿sí? que sería la que nos imprime el contenido del array. Como para que después, en la medida que vamos haciendo cosas, podemos ver algo un poquito más eh, entretenido. Entonces, y aparte como es prima hermana de estas, la hago acá. Alumno, imprimir, array. ¿Qué va a hacer? Va a recibir el array, va a recibir el límite, esa zaraza, va a recorrer y en cada posición que no haya un null, o sea, que sea distinto de null, quiere decir que hay un alumno. ¿Sí? Entonces, si hay un alumno en esa posición, vos lo voy a imprimir con un print. Printf. ¿Qué es lo que hay en esa posición? Bueno, en esa posición hay un puntero a un alumno. O sea, si yo accedo a esta posición, hay un puntero a un alumno. ¿Está claro? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo voy a imprimir acá, no sé, nombre. Y ID. Entonces nombre por ciento s, id ciento d, vamos a meter acá un salto de línea. Array puntero en la posición i es un puntero a un alumno. Entonces si yo lo que tengo es un puntero a un alumno y quiero acceder a sus campos tengo que utilizar el operador flecha. ¿Sí? Yo tengo el puntero al alumno, entonces si quiero imprimir el nombre, a través del operador flecha nombre y exactamente lo mismo, ID, y ya que estamos, puedo imprimir la altura, así ya tenemos todos los campos que como para un debug nos va a venir bien. Verán acá también la altura. Perfecto. ¿Preguntas? Hasta acá. Eh, yo, profe, sí. si no ponemos, eh, cuando en la función printf, si no ponemos el, el, el operador flecha, lo sí. que va a hacer es imprimir el array de los punteros o no va a imprimir nada. ¿Cómo si no pones el, el operador flecha? Claro, por ejemplo, ¿no? Estoy codeando, pongo printf, nombre, altura, pongo array punteros en la posición i, y, y me olvido, o lo pongo directamente sin el puntero flecha. No, y lo que o estarías imprimiendo acá ¿eh? es... el array vos? puntero. Claro, o sea, vos haces esto, decís, yo imprimo esto. Claro, si solo hago eso. Bueno, acá estás imprimiendo un puntero. Claro. Si querés que imprimir, querés ver el punto. La... Eso te daría la dirección de memoria donde está alojado ese alumno, el operador. tendrías que imprimirlo con por ciento %p. Bien. Si ¿Querés verlo? Eso sería la dirección de memoria donde ese alumno está. No sirve para nada ese dato. Pero si querés verlo, lo podés ver también. Porque de última es lo que está. En, en esa posición lo que estás guardando es ese numerito. Pero nosotros okay. sabemos que eso es un puntero, o sea, que eso apunta en ese cacho de la memoria, en ese pedazo de memoria, hay un alumno. Entonces, como bien. tenemos un puntero alumno, usamos flecha nombre, flecha edad. ¿Está bien? Pero bien. si quisieses, podés imprimirlo con por ciento P con esa máscara te queda, te queda bastante acomodadita la dirección. Ok, buenísimo, profe. No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende esto? Como en cada posición tenemos un puntero. Entonces, si en cada posición tenemos un puntero, bueno, cuando teníamos el puntero, a diferencia de cuando teníamos directamente al alumno que accedíamos a sus campos a través del operador punto, si tenemos el puntero accedemos a través del operador flecha. ¿Sí? Preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Se entiende todo hasta acá? ¿Está todo un éxito? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Supongamos que ese array de punteros eh, eh, es un array común. Yo para acceder al valor eh, tendría que anteponer el operador de indirección, ¿no? No, para. Vos decís no. cierto, en vez de ser un array de punteros alumnos es un array alumno. Claro, así. Así. Y bueno, así. cada elemento del array es un alumno. Entonces vos acá tendrías que poner el operador punto. Ah, ok. Porque en cada posición tenés un alumno. O sea, ustedes siempre lo que tienen que pensar es... Si ustedes tienen una array de alumnos, en cada posición tienen un alumno. Ahora, si tienen una array de punteros alumno, en cada, en cada posición no está el alumno. Hay una dirección de memoria de dónde está el alumno. ¿Sí? Y ahí se accede con el operador flecha. ¿Ninguna otra duda hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Vamos a ir avanzando? ¿Un par que digan que sí? Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando entonces. Tenemos ahí como lo básico, a ver si no le erramos, tenemos un inicializar, un buscar libre y un imprimir array. ¿sí? Si queremos, para saber que a esta función la estamos llamando, como de entrada no podemos estar vacío, lo que vamos a hacer acá es... Vamos a poner acá, lista... Alumnos, como para ver que nos imprime nada más que la palabra esta, llamamos correctamente la función y yo qué sé, pero no pasa nada porque no hay alumnos. ¿sí? De entrada. Eh, esperen, ahí está. Podríamos seguir inventando funciones de estas, ¿no? Nos podríamos, yo qué sé, si queremos saber cuántos alumnos tenemos, bueno, sería una función que podría contar la cantidad de elementos que son distintos de null, y eso nos diría qué cantidad de alumnos tenemos en el, en el array. Y bueno, podremos seguir haciendo más funciones que tengan que ver con esa problemática, que es el array de alumnos. Pero básicamente, lo que sabemos nosotros hasta ahora es lo siguiente. Pudimos inicializar el array, todo bien, nos hizo ahí el, el print s Si tenemos el, el array inicializado, ya podríamos ir preguntándole, o sea, podríamos ir guardando punteros a alumnos. ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a pensar, bueno, pará, ¿cómo construimos alumnos en, en memoria? ¿Sí? Pasamos a esto de construir un alumno. ¿De qué se trata construir un alumno en memoria? Entonces, habíamos visto de hacer el famoso alumno new. ¿Sí? ¿Qué hacíamos dentro del alumno en New? Bueno, construíamos a un alumno en memoria. O sea, básicamente lo que estábamos haciendo ahí adentro era llamar al malo. ¿Sí? O sea, si la, la podemos hacer en una sola línea de código, la podemos hacer un poquito más elegante. Pero bueno, no sé, podríamos hacer un alumno, para hacerlo un poco tranqui, un auxiliar. Hago todo, hago todo separado. Y a ese alumno auxiliar le podríamos asignar lo que Maloc nos devuelve, para algunos que acá les tiro un warning, warning pueden poner el casting, porque esto devuelve un puntero a void, que es un puntero genérico, y como ustedes están esperando acá un puntero alumno. Y acá, ¿cuántas bytes quieren reservar en memoria para un alumno? Ni idea. Entonces lo que escribo acá es size of, alumno, y eso me reserva espacio para un alumno. ¿sí? Si quisiese reservar espacio para mil alumnos, pongo acá mil, lo multiplico por mil. Nunca, nunca sé cuánto ocupa un alumno, siempre lo saco a través del sizeof. ¿sí? Entonces acá, en auxiliar p, acabo de guardar la dirección de memoria de un alumno. Y como básicamente esto lo que tiene que hacer es retornarla, yo podría escribir esta función, de esta manera. Genero la auxiliar. ¿Tiene algún sentido que yo adentro de este new verifique lo que me devolvió malo? A ver si lo que me devolvió malo es igual igual a null. No, porque igualmente quien use a esta función lo va a tener que hacer eso. Va a tener que verificar que lo, yo, lo que yo le devuelvo sea distinto de null. O sea, si ustedes la quieren escribir bien sencilla, la tendrían que haber escrito así la función como para cumplir con todo. Pero si se ponen a pensar, casi como no están haciendo nada. Están como devolviendo directamente lo que esta función nos trajo. Entonces, lo más normal es que este new lo vean escrito de esta manera. Omitiendo todo lo anterior y diciendo, bueno, este new lo único que hace es retornar lo que malloc devuelve. ¿sí? Directamente, acabo de escribir en una sola línea de código, lo mismo. malloc, of alumno, le hago el casting por las dudas, y, y eso es lo que retorno. Y como lo que está esperando como valor de retorno es un puntero alumno, está todo bien. ¿Sí? Esa es como la línea de código típica de los constructores que vamos a hacer nosotros. Cuando creamos un espacio de memoria para una entidad cualquiera, lo podemos escribir ahí, directamente en el retorno. Si todavía les hace ruido y lo quieren escribir en el modo Disney, lo escriben en el modo Disney. El Que les moleste menos, a mí no me, no me preocupa. El que les sea más fácil para, para entenderlo. Pero en el modo resumido es como va a aparecer en los apuntes. ¿Sí? Entonces, ahora, para eso de inicializarlo, darle valores iniciales, yo ahí dejé un new con parámetros, que es muy útil, casi que es el más usado, pero conviene tenerlo separado, por si bajo alguna condición solamente queremos construir espacio para un alumno y no tocar ninguno de sus valores. En este caso voy a hacer un new con parámetros. Como ya tengo hecho el new, no lo voy a volver a pensar, sino que directamente me voy a crear un espacio auxiliar, voy a hacer esto, y acá sí voy a tener que verificar qué me devuelve. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Voy a escribir de nuevo lo mismo que escribí acá arriba? No, no, jamás se copia y se pega el mismo código. Ya tengo la función, bueno, la llamo. Total, si sí, ya la, la tengo ahí para usar. Entonces lo que yo puedo hacer es, en auxiliar p, puedo guardar lo que me devuelve alumno new. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a hacer? Bueno, ahora sí, como los voy a utilizar, tengo que preguntar qué pasó. Tengo que preguntar si ese auxiliar P es distinto de null. ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a querer acceder a los campos de ese alumno y sería una barbaridad querer acceder a los campos de un alumno que no se pudo construir en memoria. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, en este caso le voy a cargar los valores que me vinieron. Tengo un nombre, una altura y un ID. Bueno, STR CPI. Vamos a copiarlo sin, sin el límite. Para ser más rápido, vamos a copiar el nombre. Vamos a copiar el nombre, que es lo que me vino como parámetro. ¿Dónde? En el que acabo de construir. Bueno, sería este auxiliar. Vamos al alumno. Está más bonito. Y en vez de auxiliar le voy a poner puntero. Puntero es distinto de null. ¿Dónde voy a copiar? Bueno, en puntero alumno, como es un puntero a un alumno. No, ahí está. Voy a acceder al campo nombre. Y en él voy a copiar el nombre. Yo tendría que poder hacer eso bien. Lo que pasa es que no me hice acá el str, no me hice el define, pero vamos a hacerlo así, ya les queda esto. Eh. Ahí está. queda un mamarracho. Bien. Bien. Perfecto. Y ahora también, bueno, puntero alumno, flecha, altura, y puntero alumno, flecha, ID, ID. Bien, o sea, ahora tengo un constructor que no toca nada y un constructor que inicializa, ¿sí? los parámetros que acaba de recibir. O sea, que yo en una sola línea de código voy a poder no solo construir, sino ya darle valores iniciales poniéndole nombre, altura y ID. Ya tenemos algo que nos construye alumno. Así que lo que podríamos hacer es, bueno, vamos, podríamos ya generar un alta con esto, porque tenemos la función que nos crea un alumno. Vamos a ver si las pusimos en el H, no me acuerdo. Bien. Bueno, entonces vamos al main. Acá habíamos inicializado el array. Entonces ahora podríamos irle preguntando, vamos a hacernos una variable, vamos a llamarla índice libre. Si lo podemos inicializar, uy, vamos a cargar en índice libre. Lo que nos devuelve la función alumno buscar libre. ¿Qué quiere? Bueno, fíjense, miren, miren el help, ¿no? A pesar de que está escrito en modo Disney, acá ya me lo pone como puntero a puntero, ¿sí? El array. Pero, bueno, permite escribirlo de la otra manera. ¿Qué quiere que le pasemos? Esto. Y nos va a decir dónde hay uno libre. Yo lo que me tengo que fijar antes de usarlo es que índice libre sea oh bien, mayor, mayor o igual a cero, porque cero es un índice libre válido. Y en ese caso está todo bien. Ahí puedo cargar, eh, en ese índice podría cargar a un alumno. ¿sí? O sea, podría incorporar. Un alumno. Entonces, si ahí puedo incorporar un alumno, lo que voy a hacer directamente es esto: Array punteros. En la disposición índice libre. Voy a poner que lo que me devuelve el constructor. El alumno. Vamos a usar el new con parámetros. Y ya acá le paso un nombre. Juan. 1.85, creo que el punto es así. ID todo en 1. ¿Sí? Y acá abajo puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo de nuevo buscar uno libre. Y en el caso de que encuentre uno libre que es mayor que 0, cargo a Ana. 1,65, 112, y así puedo seguir. Pero bueno, ahí cargué dos, tengo dos cargados, podríamos llamar a la función que me imprime lo que tengo en el array. Ahí más o menos vemos si, si va funcionando esta mecánica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, este bloque y este bloque sería como hacer un alta. Lo que pasa es que yo todavía no, esto ni siquiera lo quiero transformar en un programa, estoy probando las cosas por separado. Entonces lo que hago es buscar uno libre, si me devuelve uno libre que es mayor o igual a cero, ok, en esa posición guardo a un nuevo alumno. ¿Por qué acá no me estoy fijando qué me devuelve esto? Y porque la verdad no afecto a nadie, a lo sumo esto es un null o es un alumno. Así que si acá se termina cargando un null, es lo que había hasta ese momento, no joró a nadie. Así que no estoy verificando si esto vino bien o vino mal. Quizás cuando esto sea un programa, tengo que verificar qué me devuelve el new con parámetros, porque si me devolvió un null, se lo tengo que informar a mi usuario, le tengo que decir que no conseguí espacio para generar a ese alumno. Pero en este caso, no lo estoy haciendo para simplificar un poco el código. Y acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo llamar a alumno. Todas las que habíamos hecho, teníamos una que era imprimir array. Y la de imprimir array pretendía que le pasemos el array y la cantidad. Bien. Así que vamos a pasarle el array y la cantidad. A ver qué salió hasta acá. A ver si todo lo que fuimos codeando tiene forma o no tiene forma. Ahí en el printf de lista alumnos nos comimos un punto y coma. Y si no lo guardamos, se cree que sigue estando ahí faltante. No tenemos errores, no tenemos warning. Bueno, le damos play. Y no me imprimió nada. Lista alumnos. Hola mundo. Lista ok. ¿Qué macana nos mandamos? Eh. Sí, el puntero distinto de NUR tiene que entrar. Bueno, cuando es así, lo primero que conviene hacer es empezar a. a a desconfiarle a todo. Entonces acá lo que puedo ver es imprimirme el índice libre, supuestamente. A ver qué macana nos mandamos. Martín pone print div. La, en el printf estábamos imprimiendo la dirección porque un compañero había preguntado cómo se hacía. Y nos quedó ahí y no pasa nada. Entonces acá vamos a decir índice libre... Y vamos imprimiendo, por ciento de A ver qué nos devolvió esta función. Por ahí ya acá tenemos a la culpable. Vamos a poner un salto, vamos otro salto. Vamos a poner acá y acá nos ponemos el punto y vamos. vamos por el índice libre este, y vamos a ver el de acá abajo. A ver qué pasó. Vamos a guardar todo, vamos a compilar. Bien, siempre nos dice que el índice libre es el cero, así que alguna macana debemos estar haciendo acá. Yo Sí. Creo que no estamos haciendo no, no, claro, el reto acá, ¿no? No, no se está devolviendo claro, no se está volviendo el. Es, el puntero. Ah, ya está, dejamos... Acá está la macana. Dejamos el return del null cuando tendríamos que haber retornado el puntero al alumno. Sí. Eh, ahí está. Muy bien. Bueno, ahí tenemos nuestros dos alumnos, Juan y Ana. Ahí están las direcciones de memoria, que algún compañero las había, había preguntado cómo se imprimía. Bueno, quedó la dirección de memoria, que es anecdótico. Sí. Entonces vamos de nuevo al main. Nos quedó este print acá, hola mundo, del original. Lo sacamos. Y bueno, lo que logramos entonces hasta ahora fue construir en memoria espacio para un alumno. Ahí tenemos un constructor al cual le podemos pasar parámetros. Esta bastante piola para usarlo en un proyecto como alta. Eh, y acá lo que hicimos es buscar el lugar libre donde a ese alumno lo tenemos que, que agregar, ¿sí? Eh, fuimos encontrándolo también dinámicamente, o sea, si ahora seguimos preguntando cuál es el, el libre, nos va a decir ahora que el próximo libre es la posición número 2. Nos va a devolver el índice libre y nosotros ahí vamos, vamos a poder agregar. Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros para de nuestro array eliminar un elemento de... Eliminar un alumno. Bueno, para eliminar un alumno tendríamos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿tiene que ver con el array eliminarlo? Bueno, sí, tiene que ver con el array. Sería como de este grupo, eliminar un alumno. No implica recorrer el array, pero implica recibir el array y recibir el índice que quiero eliminar. Fíjense que voy a necesitar que me digan, de este array eliminame el índice... Al, indi, c, tal, sí sería alumno delete, eh, elimine el índice S en el array. ¿Qué implica eliminar ese índice? Bueno, implica Hacer dos pavadas. La primera, bueno, que haber recibido algo razonable, ¿no? Eso está bien. Esa es la primera cosa. Entonces, si recibimos algo razonable, estamos en condiciones de eliminarlo. El retorno en ese momento podemos poner un cero. Y ya abajo podríamos, para no olvidarnos, hacer un return. Retorno. ¿Y acá qué implica eliminar? Bueno, dos cosas. La, pr la primera es liberar ese espacio de memoria. ¿sí? O sea, en esa posición yo voy a tener que verificar que no haya un null. O sea, que me estén diciendo eliminar esa posición y en esa posición no haya un null. Si quiero ya lo podría verificar acá arriba. O sea, yo podría verificar que array de punteros en la posición índice... Ahí está el puntero del alumno que yo tengo que eliminar. ¿sí? Entonces yo ahí me tengo que preguntar que este sea distinto de null, que quiere decir que esa posición está, siendo, está ocupada por un alumno. Entonces, si se dio todo eso, todo eso, ya estoy en condiciones de eliminarlo. Bueno, eliminarlo es, primero, llamar al free. Y pasarle esto como parámetro. Es decir, mirá, liberá este, de hace desaparecer ese alumno. Ok. Hago desaparecer ese alumno con el free. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? En esa posición del array, cargar un null, para que después se pueda volver a utilizar. ¿Sí? De eso se trataría, de esos dos pasos se trataría esto de eliminar un elemento en una posición del array. O sea, tengo que verificar que el puntero que me. Que el array eh, de punteros me pasaron un array de punteros. O sea, no, no, es, no es null que el índice que me están pidiendo eliminar sea razonable, sí, y que el array de punteros en ese índice tenga una dirección. Si todo eso se da, puedo liberar esa dirección y después decirle que en esa posición del array pongo un null. ¿Para qué? Para que la próxima vez que llamo al buscar libre, me pueda encontrar esa, esa dirección como libre y pueda utilizarla para otra cosa. ¿Sí? Preguntas. Sí, profe, consulta. Sí. El free, yo lo uso, o sea, porque la, la consulta a, específicamente a, si yo uso el free y después no a ese índice, no lo igualo a null, el free es para el malloc. Claro, el free, es, o sea, si vos usás el, el free, ¿qué te, estaría, ¿qué te estaría pasando? Estarías liberando el espacio de memoria. Okay. Pero si vos en el índice no lo apuntás a null, el índice seguiría apuntando a ese espacio de memoria. Entonces vos te vas a seguir creyendo de que, no lo, de que está ocupado. Claro, ok. Entonces, cuando hagas el print, lo vas a imprimir. Y al principio te va a parecer, o sea, la sensación que te va a dar es que no eliminaste el elemento. Pero okay. existe algo peor que no eliminarlo. Lo eliminaste parcialmente, entonces. Esa, esa posición de memoria malo se la va a poder otorgar a otro que pida memoria. Claro. Pero vos, desde tu array, lo seguís apuntando. Entonces, en algún momento vas a empezar a mostrar basura, o vas a utilizar basura para hacer un cálculo. Porque vas a estar apuntando a una dirección de memoria que malloc después la va a usar para otra cosa. Porque ya hiciste el free. O sea que estas dos cosas van, van en junta. Tenés que liberar la memoria que reservaste con malloc, pero después tenés que dejar de apuntarla. O sea, el free está asociado pura y exclusivamente con liberar RAM, o sea, la liberás. Y aparte nuestro programa, para avivarse de que eso pasó, nuestras funciones se están fijando si en esa posición hay o no hay un null. Entonces, todas las funciones ahora que vayamos construyendo se están fijando eso, entonces no tenemos que olvidarnos nosotros de dejar ese marcador, porque si nosotros ahí no nos dejamos marcado de que eso quedó apuntando a null, Nunca nos vamos a enterar de que pudimos, de que ese espacio quedó libre para ser ocupado por otro alumno. Ok, excelente. Ahí me preguntaron algo del índice en el chat, no lo llegué a ver. Me en el tipo pop-up y se me van. No, te dicen si puede ser igual, eh, mayor o eh, igual a cero. Porque ah, no sí, solo... Acá quedó mal la validación. Claro. Eh, pues acá podría ser, sí, mayor o igual a cero. Perfecto. Eh, Sí. sí, inclusive podríamos a esta función agregarle algo más. Miren, podríamos haber recibido también el límite y haber verificado que el índice cumpla las dos cosas. O sea, que sea mayor o igual a cero y menor al límite. Si quieren, ya para terminar de canchelearla, el índice con respecto al límite tendría que ser menor al límite. Porque en total eso no cuesta nada y acá... Eh, ah, bueno, todavía no lo usamos, así que estamos bien. Ahora lo vamos a usar. Límite de índice. Y no sé si había puesto en el H, todavía no, así que está perfecto. Sí, alguien me habló, no sé quién fue. Sí, yo, Alejandro. Sí, sí. Eh, cuando hacemos eh, la eliminación del alumno. Sí. Después, eh, digamos, es recuperable si en el caso de que en algún futuro queramos eh, incorporar de nuevo al alumno, no podemos salvar de alguna manera los datos que estaban anteriormente. Esperen, escuchen una cosa, hay algunas aclaraciones importantes. Hasta ahora para ustedes lo único que hay, por, porque bueno, es lo que usamos, es lo que está en RAM, pero en general, en, general, en la vida real, es... Apenas, o sea, ustedes tienen, eh, no sé, por ahí estoy un poco desactualizado con, con, con los tamaños, pero supongamos que tienen un tera de disco. ¿Cuánta RAM tienen? ¿8 GB? Bueno, claramente no está todo en RAM. O sea, la información, la RAM es una memoria mucho más rápida que la memoria de los discos. Entonces, es mucho más costosa. En RAM se trae lo necesario, lo que necesito en ese momento para procesar. No puedo tener todo en RAM. O sea que, si yo tengo 10.000 clientes, voy a tener los 5 o 6 clientes con los que tengo que hacer alguna operación en ese momento en RAM. Así que es lo más normal del mundo, eliminarlo de la RAM y traer a otros clientes a la RAM. No sé, una función, me imagino, un get by ID y que nos devuelva eh, en qué posición está ese alumno, o sea, sería muy parecida a la de buscar libre, pero en vez de buscar uno libre, buscaría uno que, que sea con el ID, ¿sí? O sea, son funciones, que me imagino, que nos pueden llegar a servir cuando empecemos a pensar eh, cómo utilizar esto en, en, una, en una aplicación. Vamos a hacer esa de buscar por ID y ya cortamos con las que tienen que ver con Array. total, con Arrays a partir de la clase que viene tenemos una bocha, para, para entretenernos. La de buscar por ID sería como la de buscar libre, pero ya tiene que ver con, con, con algo que sabemos que todas las entidades tienen, que es el ID. Entonces, vamos acá, vamos a poner acá a buscar por ID en el array. ¿Qué vamos a recibir? El array, el límite y un ID. Y ahora probamos todas estas y después vemos cómo podemos seguir avanzando. Bien, vemos que todo esto es razonable, podemos agregar como una validación más, ver si el ID, supongamos que nosotros vamos a otorgar IDs mayores o iguales a cero, y lo que vamos a hacer acá es, podemos dejarlo del menos 1, lo del menos 2, que queda muy elegante, vamos a preguntar si esa posición es distinta de null, y, ya sabiendo que es distinta de null, vamos a preguntar si nos coincide la id. ¿Sí? O sea, vamos a preguntar si esto, flechita, id, es igual igual al id que me pasaron. Y en ese caso, si es distinto de null, y aparte me coincide con el id, lo meto ahí en retorno, en qué posición lo encontré. ¿Sí? Y hago un break. O sea que también sale bastante bastante fácil esta de... Buscar por ID, y así podrían hacer otras, de esta familia, pero salen, salen medio como fáciles estas. No sé si les genera alguna duda, si se entiende más o menos la mecánica, la de buscar por ID también nos venía bastante piola para, para resolver algunas cosas de, de los problemas que, que fuimos planteando hasta ahora. ¿Le cierra esta, no le cierra? ¿Le genera alguna duda? Todo bien, más o menos como lo venimos haciendo. Bueno, perfecto. Vamos a guardarla. Esta de buscar por ID. Vamos a llevarla ya al H. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ya que hicimos, vamos a hacer una demostración más acá. Fíjense, nosotros acá tenemos creado a Juan, tenemos creado a Ana, imprimimos el array. ¿Qué voy a hacer acá abajo? Bueno, voy a eliminar al alumno de la ID 111. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar la, la función índice borrar, le voy a poner. ¿Y qué voy a poner acá? Esta función que me acabo de inventar, alumno. ¿Buscar libre? No. Buscar... ¿Cómo la llamamos? Ah, no guardé nada. Por eso. Ahí está. Buscar por ID. Bien. ¿Qué quiere que le pase? ¿Qué quiere que le pase todo esto. Y le digo, bueno, buscame el del ID 111. Entonces me va a devolver un índice. Y lo que voy a hacer, este índice borrar, me lo voy a aclarar acá. es al que voy a terminar eliminando, ¿sí? Bien. Tengo ahí el quien quiero borrar, entonces ahora le voy a decir que lo borre. Yo acá podría, debería, verificar que índice borrar esté bien, porque si no, quizás no lo encontró. Si está bien, tiene que ser mayor o igual a cero. Y si está todo bien... ¿Qué voy a hacer? Lo voy a borrar. Entonces voy a llamar alumno-delete. Bajo. Delete. ¿Qué le tengo que pasar? Bueno, el array, el límite, como siempre, y un parámetro más, que es cuál es el que quiero borrar. Y le voy a decir, borrame este índice borrar. Perfecto. Me va a eliminar a ese. Y lo que puedo preguntar para imprimir un mensaje es si esto me devolvió que está todo bien. Entonces, si me devolvió que está todo bien, voy a poner acá que se eliminó con éxito. He borrado que okay. Me borré el mensaje, pero... Borrado que okay. Acá abajo, vamos a volver a imprimir. Entonces, ahora no deberíamos en la segunda impresión, no deberíamos tener a este, ¿sí? Así que vamos a ponerle acá, a borrar. Este es el que debería desaparecer, ¿sí? el que tiene ID 111. Vamos a compilar. Dice que esta no la estoy utilizando, es verdad. Ahí vamos bien. Perfecto. Fíjense, el que íbamos a borrar, que era la ID 111, ahí lo pude eliminar. ¿Sí? Entonces puedo ver que eliminé a este, a este por el ID, o sea que ahí ya chequeo que no solo me funcionó bien la de eliminar, sino que también me funcionó bien la de buscar por ID. O sea, si quieren ustedes, se podrían fabricar a este nivel una que directamente les, les embeba este comportamiento. O sea, por ejemplo, yo acá para crear un alumno, Estoy buscando el libre y después lo estoy agregando. Si quieren, ustedes podrían tener todo esto en una función que, que ya se llame agregar, por ejemplo. Lo que quiero decir es esto. A ver, vamos a escribirlo, que me parece más fácil. Eh, yo lo que les digo es algo así. Límite de sería más parecida, bueno, o sea, aquí crear una luna de raíz. Ese comportamiento, si ustedes lo quieren, lo quieren embeber eh, directamente, podrían pasarle el array, pasarle el límite del array y dejar que esta función encuentre a dónde agregarlo. Y si quieren complicarlo un poco más la función, puede hacer una función que reciba obviamente los datos parados de uno O que reciba un alumno. ¿sí? Ustedes acá podrían recibir... Eh, no, comiendo los datos por su palabra, ahora para no complicarlos. O sea, ustedes podrían enmascarar todo esto en esta que sería como agregar un alumno a la RAI, sería como la función de alta, ¿sí? Estarían incorporándolo. Entonces, verifico que la RAI está bien, verifico que el límite está bien. Voy a verificar que, eh, en este caso, nombre... sea distinto de null la altura no puedo verificar nada y el ID puedo verificar que sea mayor o igual a cero yo qué sé, tengo todo eso bien bueno, ¿qué puedo hacer? y bueno, acá podría hacer lo mismo que hago en el main y esta función eh, ¿qué, termine, ¿qué podría terminar devolviendo? o nada eh, y avisar que en la posición cero, o podría devolver en qué posición lo pudo agregar. Eh, cualquiera de las dos maneras estaría bien. Y lo que puedo enmascarar es este comportamiento. O sea, esa función se podría encargar de determinar en qué lugar, ¿sí? o sea, se fabrica un índice libre, y esta misma función la que va a hacer es busca un lugar libre a través de la que ya teníamos. Una vez que encuentra el lugar libre, está todo bien, y encontró el lugar libre, se llama array puntero, punteros. Y acá se llama límite. Si encontró el lugar libre. Ahí. Si encontró el lugar libre, ¿qué hace? A ver. Se fija que sea mayor o igual a cero. Y en el lugar libre construye un espacio de memoria y le pasa. Los parámetros que recibió ya no los va a forzar. Entonces, ¿qué le va a pasar? Bueno, le va a pasar nombre, altura, y ID. Y, caso, bueno, y ahí va a terminar guardando el, el cero, o si quieren, podría devolverle a quien la llamó en qué lugar consiguió Dejar a ese alumno, en qué lugar de la RAI logró agregarlo. Entonces, acá tendrían un agregar alumno a al la RAI que dejaría un poco más sencillo el uso del alta, porque todo ese choclo que tenemos ahí arriba se podría transformar en algo como esto. Podría ¿sí? acá decir que le pasó la array, la cantidad de elementos. Y acá directamente le paso los parámetros que quiero que le dé a ese elemento que va a agregar. O sea, sería como una alta forzada. Entonces me quedaría un poquito más simple de utilizar. Y acá podría verificar si lo que me devolvió esta función está todo bien. Podría imprimir un alta OK. ¿Pero no te retorna el índice esa? Sí, pero yo acá lo que estoy preguntando es, eh, sí, tenés razón, yo acá tendré que preguntar si esta función, sí, muy bien, es mayor, oh, mayor o igual a cero, está todo bien, porque es un índice, entonces voy a decir, alta, ok. Entonces ahí como que esto me quedó mucho más simple, esto de poder agregar un alumno, la función de alta que tendrían que hacer ustedes en su programa, quedó más sencilla. Ahí. A oh, si no mandamos ninguna macana. No, no lo llevamos al H. Y esta ya no lo usamos más desde acá. Bueno, ahí tenemos el mismo comportamiento. Y agrupamos algo de la funcionalidad en una sola. Entonces nos quedó un poquitito más robusta todavía. Casi que la alta nuestra ahora se transformaría en algo en esta línea de código, ¿sí? Que le decimos el array, le decimos el límite y ya les pasamos los parámetros que queremos que le cargue a ese alumno que está por agregar en el array. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, ¿y con la de borrar no se puede hacer lo mismo? Con la de borrar, eh, sí, podríamos hacer lo mismo. Podríamos incorporar, eh, ya sería un, un borrado por ID, en vez de un borrado por índice. ¿Está bien? Eh, si sumamos los dos comportamientos, podríamos hacer un borrado por ID. Que está perfecto, podría ser también. Sería como un, Así que hicimos un agregar. Podríamos hacer un, un remover por ID. Vamos a hacerla, si quieren. Como para que vean más o menos cómo, cómo se puede. Cómo se puede hacer crecer. Así, tendría como esta firma. Claro, porque vos tendrías por referencia al alumno y, y con el ID te lo podés borrar. Ahí está sí, Ahí recibo los parámetros. Y después voy a hacer lo mismo que estaba haciendo acá en el main. O sea, voy a, voy a tener un índice para borrar. Obviamente no voy a hacer el borrado OK. Tengo que lo que voy a hacer ahí, si está todo OK, es decir que retorno de cero. Y esta variable no existe, la creo. Y este no se llama así, se llama array punteros. Cantidad de alumnos se llama límite. Y este parámetro se llama ID. Bien. Ahí tengo exactamente lo mismo en un borrar por ID, en vez de un borrar por índice. También me deja la vida, me hace la vida mucho más sencilla. Porque ahora directamente lo que voy a hacer es llamar a una función. recibe, borrado por ID recibe la array, la cantidad y el elemento que quiero eliminar, yo que sé, el 111 listo más simple, ¿está bien? entonces acá tengo dos altas, una baja y acá tengo un imprimir y otro imprimir bien Vamos a probar, si quieren, como para ver que está, el índice a borrar también desaparece. Y fíjense cómo se va poniendo cada vez más sencillo, o sea, cada pasada que le voy haciendo se va poniendo más sencillo el main, porque el main se empieza a despreocupar de cómo está armado eso de forma interna, sino que directamente yo tengo funciones que me resuelven esa problemática, Así se hace más simple, teniendo todo esto resuelto, programado.